Bueno. Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública programada para el día de hoy previa a las siguientes advertencias. Poderes disciplinarios del juez. Primero, sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco días a quien le falte al juez el debido respeto en ejercicio de sus funciones o por razones de ella. Segundo, Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida o obstaculice la realización de la audiencia pública. Tercero, expulsar de la audiencia a quien perturbe el curso de la misma. Cuarto, obedecer las órdenes impartidas por el juez y permanecer en el lugar dispuesto que, que ocupe cada persona, salvo que debla desplazarse para intervenir en la audiencia. Quinto, mantener apagados o en modo silencioso sus teléfonos celulares, busca personas, alarmas o cualquier otro dispositivo o aparato que distraiga la atención de la audiencia. Sexto, solo podrá hacer uso de la palabra o retirarse de la audiencia antes de que termine cuando el juez que la dirige la autorice. Está prohibido fumar, hablar, e ingresar alimentos a la audiencia. Sin perjuicio de la claridad y precisión, deberán emplear en sus intervenciones las partes apoderados y demás intervinientes, lenguaje, tono de voz y actitud decorosa y respetuosa para con sus interlocutores, los asistentes, los demás intervinientes, el juez, ...y las personas que se encuentren en la audiencia. Juzgado primero civil municipal. Bucaramanga siendo las 9 y 9 minutos de la mañana de hoy 5 de octubre del 2022... ...dentro de la hora y fecha señalada en auto anterior... ...se constituye el despacho en audiencia pública dentro del proceso de jurisdicción... Voluntaria de Corrección de Registro Civil de Nacimiento, radicado con el número 421 del 2022, adelantado por la señora Cielo Esner Uribe Ruiz, con el fin de dictar la sentencia que sea del caso y en derecho corresponda. Hechos. José Gabriel Uribe y señora Cecilia Ruiz Rangel, padres de Cielo Esner Uribe Ruiz, Registraron su nacimiento en la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, de Norte de Santander, el 28 de agosto de 1995. El demandante fue el, el denuncio fue hecho muchos años después del nacimiento. La demandada fue Tercero, debido a errores mecanográficos registraron como la época de nacimiento el 06 de junio de 1970 en el registro civil serial 99-42-759 cuando la fecha correcta es el 06 de junio de 1973, lo que se puede corroborar con la declaración jurada de la señora Cecilia Ruiz Rangel. Si es del caso, se puede arrimar al proceso a la señora Jenny Díaz, que atendió en el parto corroborar la fecha de nacimiento del 06 de junio de 1973. Quinto, la madre de la... la la madre de la demandante, señora Cecilia Ruiz Rangel, en múltiples ocasiones se acercó a la alcaldía de Villa del Rosario de Norte de Santander, de Norte de Santander a corregir la fecha de nacimiento de su hija Cielo Esner Uribe Ruiz y los funcionarios se negaron a ello Durante el transcurso de los años de vida de la demandante, nunca vio la necesidad de hacer la corrección hasta la fecha que necesitó solicitar el pasaporte de viaje, lo cual el Estado se lo negó por varias inconsistencias en la fecha de nacimiento, la edad cuando lo registraron y la expedición de la cédula de ciudadanía que figura Villa Rosario cuando lo correcto es Villa del Rosario. Según el libro 2, folio 244, número 1054 dice que la madre del demandante nació el 23 de marzo del 44 a la fecha de cielo Uribe Ruiz, contaba con 29 años de edad y no como un 42 que figura en el registro civil de nacimiento número 9942759 de Uribe Ruiz. Según partida de bautizo del señor José Gabriel Uribe, padre de la demandante, libro 2, folio 499, del número 1668 de la parroquia San Juan Nepomuceno de Florida Malanca, nació el 26 de noviembre de 1938, a la fecha del registro el demandaba contaba con 38 años y no 47 como figura en el registro civil número 99-4259 de Uribe Ruiz, lo cual debe ser corregido. Pretensiones. Conforme con el material Probatorio solicita comunicar al señor alcalde de Villa del Rosario o al registrador municipal de dicho municipio, según corresponda a la competencia, corregir el registro civil de nacimiento de la señora Ciela Benzner Uribe Ruiz, en donde figura con fecha de nacimiento 06 de junio del 70, cuando lo real es 06 de junio del 73. Solicitar la inscripción de la sentencia en el respectivo folio de registro civil de nacimiento. Solicitar la corrección de nacimiento de Cielo Esner, Ruiz Ruiz, Ruiz, eh, Cielo Esner Uribe Ruiz, la de la madre Cecilia Ruiz Rangel con edad de 29 años y el padre José Gabriel Uribe con 38 años. Etapa de instrucción. Pruebas documentales. Tener como pruebas documentales las aportadas al proceso. Consideraciones. El 25 de agosto del 2022 se admitió la demanda mediante el auto de trámite de proceso de jurisdicción voluntaria. Por auto de 07 de septiembre del 2022 se abrió a prueba teniendo como documentos los aportados al proceso. Fundamentos jurídicos. Según el Decreto 1260 de 1970, el estado civil de las personas es una situación jurídica en la familia y la sociedad que determina la capacidad para ejercer ciertos y contraer ciertas obligaciones y se caracteriza por ser indivisible, ind indisponible, imprescriptible, correspondiendo la asignación a la ley. De conformidad con el artículo quinto del, de, del decreto referido, los hechos, actos relativos al estado civil de las personas, tales como el nacimiento, alteración de la patria, paz, adopciones, el matrimonio, las defunciones, declaración de ausencia y la, la muerte prematura, etcétera, etcétera, deben ser inscritos en el registro civil correspondiente. La normatividad en cita prevé que el alumbramiento de hijo colombiano o extranjero ocurrido en territorio nacional y de hijo de padres colombianos por nacimiento o por adopción ocurridos en el extranjero deben ser inscritos en el registro civil de nacimiento ante la oficina de la circunscripción en que haya tenido lugar o en el consulado colombiano correspondiente. Denunciar tal acontecimiento a los progenitores, los ascendientes, los parientes mayores, el director o administrador del establecimiento público o privado donde aconteció el nacimiento o a cargo del recién nacido expósito y las personas que hayan tenido, que hayan reconocido al recién nacido abandonado y por último al nacido mayor de 18 años. La denuncia debe efectuarse dentro del mes siguiente al nacimiento ante el funcionario competente. En caso contrario, a fin de que proceda la inscripción, debe acreditar el hecho con documento auténtico, copia del acta de bautizo y por último con el testimonio de dos personas que hayan presenciado, que hayan tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento. El registro de nacimiento se compone de dos secciones, una heredica y otra específica. La primera contendrá el nombre del inscrito, sexo, municipio y la fecha de nacimiento, la oficina a cargo de la inscripción y los números generales de la oficina central. En la segunda se suscribirá hora y lugar de nacimiento, el nombre de los padres y, de ser posible, la identidad de los mismos profesión, oficio, nacionalidad, estado civil y el código del registro de nacimiento y matrimonio. De igual forma, el nombre y registro del profesional que certifique el alumbramiento. El artículo 88 indica que los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción se corrigen subrayando y encerrando en un paréntesis las palabras, frases o, o cifras que se deben suprimir o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse, salvo al final lo corregido reproduciéndolo con indicación de si vale o no vale lo suprimido o agregado. De la misma forma podrá hacerse la, la corrección enmendándolo escrito, borrado, sustituyéndolo con la respectiva salvedad requiriendo, en todo caso, para su validez de la firma del funcionario encargado del registro su pena de detenerse por verdaderas las expresiones, las expresiones originales. El artículo 90, modificado por el Decreto 999 de 1988, prevé que sólo podrá solicitar la ratificación ...o corrección de un registro de nacimiento, matrimonio difusión... ...o suscribir la respectiva escritura pública... ...la persona sobre quien recae el registro, los herederos... ...ello para significar que la señora Cielo Esner Uribe... ...está autorizada para demandar la corrección... ...de su registro civil de nacimiento. Respecto de esta situación en sentencia T... 720 del 2011, magistrado oponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo sostuvo al citar la sentencia T-66-204, magistrado oponente Jaime Araujo Rempería expresó: La corrección del registro civil de las personas puede realizarse por dos días. Puede ser el responsable del registro proceder a corregir. El mismo, bien, el mismo bien puede ser necesaria la intervención de un juez. Esa distinta competencia obedece a que la corrección del Estado civil puede realizarse a partir de una comprobación declarativa o exigir una comprobación constitutiva. Esta última es la sección, toda vez que corresponde a una valoración de lo determinado. Así... Cuando el artículo 89 del decreto 260 de 1970, modificado por el artículo segundo del decreto 999 de 1988, establece que la inscripción del Estado civil, una vez autorizada, solo podrá ser adulterada en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados. Debe entenderse que la competencia del juez está restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una comprobación valorativa, mientras que la competencia del responsable del registro expande correlativamente a todos aquellos casos en los cuales debe determinar si el registro corresponde a la realidad o en otras palabras, que la competencia del responsable del registro es, se extiende a aquellos casos en los cuales sea necesario confrontar lo empírico con la inscripción en aras de que la situación jurídica del interesado se ajuste a la realidad fáctica. Ahora bien, la Dirección Nacional del Registro Civil mediante circular 070 del 11 de julio del 2008, determinó con base en el decreto 1260 de 1970, tres documentos idóneos para solicitar corrección del registro civil, a saber, la solicitud escrita para cuando se trate de errores mecanográficos, los que se establecen con la comparación, del documento antecedente y los que establezcan con la sola lectura del folio segundo, mediante errores diferentes a los señalados anteriormente con el fin de ajustar la inscripción a la realidad siempre y cuando no, no exista alteración del estado civil del inscrito tercero, a través de una decisión judicial que así lo ordene ello cuando la corrección o modificación altera el estado civil del inscrito. La competencia del juez es restringida para corregir, adhesionar o cancelar un registro civil limitada a situaciones en que el camino refleja una alteración en el estado civil de la persona. De lo contrario, la competencia recae en la voluntad del individuo y el funcionario encargado del registro del estado civil. En el caso de sus se tiene que la accionante pretende la corrección del registro civil de nacimiento, de Cielo Enney Uribe Ruiz en lo que respecta fecha y ciudad de nacimiento y edad de sus padres para la fecha de su nacimiento. Acorde a lo normado en el artículo 95, referente a que toda modificación de inscripción contenida en el registro del Estado Civil envuelve un cambio de estado requiere de escritura pública o decisión judicial en firme. Procede el despacho a estudiar el material probatorio existente en el proceso a fin de establecer la procedencia de las pretensiones de la demanda. Para acreditar los hechos fundamentos de la demanda se allegaron. Primero, registro del civil de nacimiento número 9942 7.59 de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario de Cielo, Esner Uribe Ruiz, con fecha de nacimiento, 06 de junio de 1970, nacida en Villa Rosario, norte de Santander, Colombia, hija de Cecilia Ruiz Rangel, de 42 años, y José Gabriel Uribe, de 47 Cédula de Ciudadanía número 27 289 de Cecilia Ruiz Rangel, nacida el 23 de marzo de 1949 en Florida, Santander. Declaración extraproceso rendida en la notaría tercera de Bucaramanga de la señora Cecilia Ruiz Rangel, quien dijo que la fecha real de nacimiento de su hija Cielo Uribe Ruiz es el 6 de junio de 1973 y no el 6 de junio de 1970 como aparece en el registro de, de nacimiento de la notaría única de Villa del Rosario. Partía de bautizo de Cecilia Ruiz Rangel de la parroquia de, de San Juan de Nepomuceno de Florida Blanca, libro 2, folio 244, número 1054, de Cecilia Ruiz Rangel, que nació en Florida Blanca el 23 de marzo de 1944. Registro civil de nacimiento de José Gabriel Uribe, libro 22, folio 499, número 1668, de José Gabriel Uribe, nacido el 26 de noviembre de 1938 cédula de ciudadanía número 63 357 069 de Cielo Esner Uribe Ruiz nacida el 6 de junio de 1970 en Villa del Rosario Norte de Santander cédula de ciudadanía número 5 637 392 ...de José Gabriel Uribe, nacido el 26 de noviembre de 1938 en Florida Blanca, Santander. Conforme al material probatorio arrimado al dossier, se puede determinar que la peticionaria... ...Cielo enner Uribe Ruiz es la misma persona que figura en la cédula de ciudadanía número 63-357-069... Nacida el 6 de junio de 1970 en Villa Rosario, Norte de Santander. Y el registro civil de nacimiento número 9942759 de la Alcaldía Municipal de Villa de Rosario. Con fecha de nacimiento de 6 de junio de 1970. Nacida en Villa del Rosario, Norte de Santander. Hija de Cecilia Ruiz Rangel de 42 años, y José Gabriel Uribe, de 47 años. Igualmente, se presentó la partida de bautizo de Cecilia Ruiz Rangel de la parroquia San Juan Nepomuceno de Florida Blanca, nacida en Florida Blanca el 23 de marzo de 1949, cédula de la misma persona, nacida en 1944 en Florida Blanca. También se presentó registro de civil de nacimiento de José Gabriel Uribe, nacido el 26 de noviembre de 1938 y cédula de ciudadanía de la misma persona, nacida el 26 de noviembre de 1938. Que conforme a la declaración extraproceso rendida por la señora Cecilia Ruiz Rangel en la notaría tercera, de Bucaramanga, señaló que la verdadera fecha de nacimiento de su hijo, su hija, Xeluzner Uribe Ruiz, es la del 6 de junio de 1973 y no el 6 de junio de 1970. El régimen legal en materia de modificaciones del nombre se encuentra regulado por el decreto 999 de 1989 y por el código general del proceso las reglas vigentes en esta materia son las siguientes facultad de modificar el nombre correspondiente al nombre de pila, prenombre, así como los apellidos nombres pat patronímicos segundo, la primera vez puede determinarse si ante los notarios siguiendo el pre lo prescrito en el artículo 6 del decreto ley 999 de 1988, otorgando la escritura pública ante el, o ante el juez civil municipal, agantando para ello el proceso de jurisdicción voluntaria, según lo dispuesto en el artículo 18.6 y 186 y 577 del Código General del Proceso. Las modificaciones del nombre, cuando para ello ya sea, hecho en primera oportunidad, solo puede llevar a efecto ante la autoridad judicial previo agotamiento del proceso de jurisdicción voluntaria. Cuarto, los representantes de los menores pueden disponer por una sola vez la variación del nombre, sin perjuicio de la posibilidad en que la persona lo modifique nuevamente una vez adquirida la mayoría de, de edad. Pues bien, conforme a las normas antes descritas y el material probatorio arrimado al PRODES se puede establecer que la señora Cielo Esneir Uribe Ruiz nació el 6 de junio de 1973 en la ciudad de Villa del Rosario de Norte de Santander, Colombia. Su madre Cecilia Ruiz nació el 24 de marzo de 1944 para el nacimiento de su hija, tenía 29 años de edad. Su padre José Gabriel Uribe nació el 26 de noviembre de 1939 para la fecha de nacimiento de su hija contaba con 38 años de edad. En consecuencia, se de pueden modificar su fecha de nacimiento y la ciudad donde nació Cielo Esner Uribe Ruiz y la edad de sus padres para la fecha de su nacimiento, pues su madre... De Cecilia Ruiz contaba con 29 años de edad y su padre José Gabriel Uribe tenía 39 años por este proceso de jurisdicción voluntaria y así se procederá. En mérito de lo expuesto, el juzgado primero civil municipal de Bucaramanga administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero. Autorizar el cambio de fecha y ciudad de nacimiento de la señora Cielo Esnel Uribe Ruiz, nacida el 6 de junio de 1973 en la ciudad de Villa del Rosario, norte de Santander, Colombia. Segundo, autorizar el cambio de la edad de la señora Cecilia Ruiz en el registro de nacimiento de Cielo Engel Uribe Ruiz, quien para la fecha de nacimiento de su hija contaba con 29 años de edad. Autorizar el cambio de edad del señor José Gabriel Uribe en el Registro Civil de Nacimiento del Cielo, En Uribe Ruiz, quien para la fecha, de su nacimiento, la fecha de su nacimiento de su hija contaba con 38 años de edad. Tercero, ordenar se si inscriba el cambio de fecha y ciudad de nacimiento de cielo en NED Uribe Ruiz, al igual que la edad de la señora Cecilia Ruiz y José Gabriel Ruiz en el registro serial. José Gabriel Uribe en el registro serial número 99-27-59. 99-27-59 de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario de Norte de Santander. Cuarto, una vez protocolizada esta sentencia, la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario de Norte de Santander comunicará esta decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil. <coughs> Perdón, líbrese los oficios del caso. Quinto, la presente providencia queda notificada en estrados, sexto, archívese la diligencia en firme a la presente decisión. Se termina la presente diligencia siendo las 9 y, Martica, 9 y 34 de hoy, 5 de octubre del 2022, la que es autorizada por el juez Pedro Agustín Ballesteros Delgado. En secretaría queda a disposición de las partes procesales y su apoderados la grabación de la audiencia pública por si solicitan eh, eh, su reproducción para lo de las inscripciones. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, su señoría. Sí.